de la LAI 2023. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Saludos amigos, hoy es martes 18 de abril y estaré con ustedes para presentar los sorteos nocturnos de Lotería Electrónica. Soy Madeline Ortiz, gracias por su sintonía. Los sorteos serán certificados por la Auditora Caridad Piñones de la firma de Auditores Aquino de Córdoba Alfaro and Company y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica, presente siempre aquí en el estudio. Escuche bien, Loto Cash ya alcanzó la cifra de 2 millones de dólares. Así es, señoras y señores. Y mañana tienes la oportunidad de llevarte este gran premio a casa, como también la doble revancha, que te espera con 105 mil dólares. Así que no olvides pedirla. Y el Powerball premia a otro feliz ganador del sorteo de ayer lunes 17 de abril con un premio secundario de 150 mil dólares en una jugada manual vendida en Econo Altamira de Guaynabo. Muchas felicidades. Mañana miércoles ya son 251 millones de dólares los que pueden ser tuyos con el Powerball. Ya ves, juega que tú puedes ser el próximo ganador con lotería electrónica. Si alguien se pone que hable ahora o calle para siempre.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 Mucha suerte a los que hayan usado el Wild Ball en su jugada. El número ganador es el 2. Repito, el número ganador de Wild Ball en la noche de hoy es el número 2. Y ahora damos inicio a los pegas con el pega 2. Mucha suerte familia. El número ganador comienza con el 1. Segundo número es el 5. El número ganador del pega 2 es el 1-5. Repito, el número ganador de pega 2 en la noche de hoy es el 15. Ahora pasamos al pega 3. Este boleto en mano, mucha suerte en casa donde nos esté sintonizando. El número ganador comienza con el 3. Segundo número Es el 7. El número ganador de Pega 3 es el 397. Repito, el número ganador de Pega 3 en la noche de hoy es el 397. Y ahora pasamos al último sorteo de la noche, el Pega 4. Mucha suerte, Puerto Rico. El número ganador de Pega 4 comienza con el 5. Segundo número. El 7. Tercer número. Repite el 7. Último número es el 6. El número ganador de pega 4 es el 5776. Siete, siete, Repito, el número ganador de pega 4 en la noche de hoy es el 5776. Estos han sido los números ganadores de esta noche. Te invito a nuestra página oficial, loteriasdepuertorico.pr.gov. Te esperamos mañana miércoles a las 2 de la tarde. Gracias por acompañarme. Que tengan todos excelente noche. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica. Bienvenidos a Noticeis Especial, en donde vamos a analizar el efecto de la demografía en Puerto Rico en su crecimiento económico. Y para el desarrollo de este tema, le damos la bienvenida a la psicóloga industrial organizacional, doctora Glorimar Rivera Báez, también directora ejecutiva de la firma de consultoría de Meaningful Impact y al ingeniero Jorge Rodríguez, fundador de y presidente de la empresa PASIF y también presidente y creador del Instituto de la Libertad Económica para Puerto Rico, que lo pueden encontrar en las diferentes redes sociales para que lean los diferentes artículos que ellos publican. Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, usted ha estado con nosotros en el pasado, sin embargo, Lorimar Rivera Báez es la primera que, sí. que está con nosotros en el estudio de la IPR, así que bienvenida. Gracias. Y vamos a tocar un tema que ha sido tema amplio de discusión y yo creo que necesita más profundidad, y es el tema de los cambios en la de demografía eh, de Puerto Rico. ¿Es un cambio que solo eh, lo ven en la isla o es algo que está ocurriendo a nivel mundial? Está ocurriendo a nivel mundial. A la rapidez y la profundidad que está ocurriendo en Puerto Rico ya es más peculiar a otras condiciones. Pero a nivel mundial es un fenómeno que, que está ocurriendo en la mayoría de los lugares. ¿Qué, ¿Qué muestra el censo del 2020? Bueno, el 2020 te dice que nosotros tenemos una población que es eh, prácticamente casi 20 pico, 25% menos la que teníamos hace mm. 10 años, eh, que se nos han ido más de 670 mil personas y que no hemos eh, repuesto esas personas eh, o sea que el, el, la, la fertilidad